Hemos celebrado la conferencia sectorial de vivienda. Es, eh, las conferencias sectoriales son las reuniones en las que el gobierno de España y las comunidades autónomas se adoptan acuerdos en relación a por ejemplo, la traslación de fondos que tenga que hacer el Gobierno de España en las comunidades autónomas eh, por cualquier tipo de línea de actuación política eh, eh, y administrativa. En este caso, se trataba de fijar eh, qué fondos europeos de las distintas componentes, líneas en materia de vivienda, eh, se van a trasladar ahora en esta segunda, en un segundo paquete de fondos eh, a Castilla y León. En concreto, estamos hablando de fondos para financiar ayudas a la rehabilitación, tanto de viviendas, tanto de edificios, como áreas de regeneración urbana, que ahora tienen otro nombre, pero que eh, bueno la gente, y la ciudadanía lo entiende por este nombre, eh, ¿cuál es la cuantía que le corresponde a Gaseleón? Que son 102 millones de euros que van a venir a los que ya se habían entregado una primera, eh, en una primera transferencia de, de dinero de, de los fondos europeos y que falta todavía una cantidad eh, final hasta llegar a los 215 millones que va a recibir de Europa Castilla-León y León, en materia de vivienda. Lo que hemos hecho es en, en esta conferencia real trasladar a la, al, al ministerio y al gobierno que tiene que trabajar por simplificar las exigencias documentales y los requisitos que pide que se piden a los ciudadanos eh, a la hora de acceder a este tipo de ayudas. Nosotros reflejamos en nuestras convocatorias, los requisitos que se fijan por parte de los reales decretos y las normas estatales, pero bueno yo creo que varias comunidades hemos puesto en manifiesto que hay que simplificar y facilitar a la ciudadanía el poder optar a estas ayudas sin el conjunto de requisitos que se le exigen. y Por lo tanto, que hay que hacer un mayor esfuerzo por simplificar y facilitar el acceso de los ciudadanos a estos fondos. Y luego también les hemos pedido una mayor cofinanciación al ciudadano, es decir, que el ciudadano va a tener que poner, en acciones de rehabilitación, en su edificio en, en su vivienda, una cantidad pero que sea la menos posible es decir, que los fondos europeos cofinancien una mayor parte de la actuación que tenga que hacer el ciudadano para hacerlo atractivo y para que realmente sumemos voluntades por parte de la ciudadanía en pedir estas ayudas y en conseguir el objetivo que el, finalmente el objetivo es hacer unas viviendas eh, pues más eficientes energéticamente, más cómodas eh, rebajar el, el, el consumo de combustibles fósiles de energía, especialmente ahora, no entonces tenemos que hacer el esfuerzo de que para el éxito de llevar este dinero a la ciudadanía lo hagamos con más facilidad y en la mayor dimensión posible.